Daniel Canela se refirió este martes a la situación que presentan los semáforos de la avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís que tienen más de una semana presentando dificultades asegura que hacen lo posible para solucionar este problema La empresa distribuidora de energía al parecer estaba realizando algunas habilitación o rehabilitación de redes eléctricas y se ocasionó algún corto o alto voltaje que nos dañó todos los controladores